Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video. Entonces ya tenemos la conexión lista del video anterior, ahora lo que vamos a hacer es almacenar esos datos directamente en nuestra base de datos MySQL. Pero antes que eso quiero dar unos agradecimientos a los nuevos suscriptores eh, más recientes y esos son Fernando Murillo Ramírez, Diane Álvarez y Rubens Huifarro. Listo, quiero darles muchísimas gracias por haberse suscrito al canal, por haber eh, unido a esta comunidad y eh, los invito a todos a que se suscriban para que salgan eh, mencionados en los siguientes videos vamos a continuar vamos a generar una nueva constante y lo que vamos a hacer es una función que se llama agregar usuarios listo o agregar usuario en este caso qué vamos a hacer vamos a recibir los datos eh, que estamos obteniendo el consumo de la API listo y se los vamos a pasar directamente a la base de datos para transar esa información y almacenarla pues en la base de datos entonces qué datos vamos a recibir, vamos a recibir el nombre, vamos a recibir un email y vamos a recibir una eh, ubicación del avatar, listo, los definimos aquí creamos eh, en este caso una nueva variable que se va a llamar query y en este caso vamos a definir pues el SQL de, de inserción insert a la tabla tbl-usuarios y le vamos a pasar los valores, ¿qué valores le vamos a pasar? pues el nombre, el email y el avatar ¿listo? recordemos que nuestro primer parámetro es eh, en la base de datos es el id usuario se lo va a mandar aquí como nulo para que eh, me haga el auto incremental automáticamente ¿listo? y después concateno lo que viene siendo el nombre ¿listo? sería nombre, eh, email y avatar ¿listo? será el nombre eh, coma eh, el email listo y después de eso lo que viene siendo el avatar aquí tengo un error con esta constante voy a cambiar aquí a, a let porque sea una variable Quiero que esto sea una variable eh, y pues me, no me estaba funcionando no me está funcionando eh, y tiene que ver porque aquí en la constante o en la función agregar usuario no definí la función de flecha, listo, vemos que tengo que asignar después del nombre de la función un igual para poder eh, que me quede correcto, listo, aquí inmediatamente ya eh, funcionó, ya no reconoce que no se está presentando ningún error, listo, ahora cojo esa variable de conexión punto, y eh, llamo, hago llamada a la función query que es la que me va a obtener un sql que en este caso está representada también por una variable query y esto me retorna a mí una función un callback esto en esa función que yo estoy recibiendo pues voy a obtener aquí eh, una un variable de error y un resultado listo también voy a buscar algo de los campos un file veremos que pues, eh, no sé si lo voy a utilizar, de momento la pongo allí pero siempre lo más importante es la variable error y la variable resultado cuando se presenta un error no llega el resultado cuando llega un resultado pues el error va a llegar en false listo entonces hacemos lo mismo, si se presenta un error hago un true section y retorno ese error, en tal caso de que no, sencillamente voy a hacer un console.log para imprimir el resultado, ¿cuál sería el resultado? pues todos los registros que están en este momento almacenados en la base de datos ¿Listo? Eh, perdón, sería el resultado de la transacción, de la inserción en la base de datos. ¿Listo? Aquí eh, hago el llamado a la variable de conexión. Eh, para poder, eh, digamos que me inicialice, me haga la apertura de la conexión y después pueda hacer la inserción a la base de datos. ¿Listo? Recordemos que la función se llama conectar, la puedo llamar directamente desde aquí. Perfecto. ¿Listo? Ahora nos vamos aquí a nuestro archivo app.js y vamos a eh, hacer el llamado a nuestra función y le vamos a pasar pues, los parámetros que representan cada una de las variables para hacer la inserción. Listo. Tenemos que también exportar eh, nuestra función para poder eh, accederla desde afuera. Entonces, para probarla, pues definimos la variable que representa eh, el archivo cnx que es nx. Y ya podemos ver que podemos acceder a la función y vemos que aquí en nuestro web service pues está retornando los datos y aquí ahora vamos a empezar a pasar eh, los, las variables que representan pues el nombre el email y el avatar, ¿listo? habíamos dicho en el video anterior que para hacer esto como es, viene una serie de elementos lo que tenemos que hacer es un for each para recorrer o para iterar cada uno de los elementos de los registros y de cada uno de, de, de de cada registro, vamos a pasar el nombre del email y el avatar de cada posición, listo entonces para acceder aquí al nombre tenemos que colocar element, que es la variable que está representando el forex punto, el campo nombre, listo, que en este caso me llama first name, listo perfecto, y como viene separado first name y last name todo lo que tenemos que hacer es sencillamente hacer una concatenación para que los dos valores me queden almacenados en un solo campo listo, en el campo nombre de la base de datos, perfecto eh, lo mismo vamos a hacer aquí para el campo email, vamos a hacer lo mismo element.email, en este caso el campo se llama así, email, nos quedó similar y el campo avatar, lo mismo, element.avatar perfecto, ya, ya estaríamos pasándole en la función agregar usuario los parámetros que va a necesitar para hacer la inserción Bueno, aquí vemos que se nos está presentando un error, eh, nos está arrojando el throw exception, listo, en el archivo cnx, vamos a, un a detener esto, borro la consola, vuelvo y ejecuto no-moon y el error se sigue presentando. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está pasando aquí para eh, dar el ajuste correspondiente. Eh, vamos a ver si sección conectada a la de pero ese no es el que está ejecutando ese tro no creo que es el es el que está ok ya yeah. es porque yo ya aquí como estoy haciendo uso a la hora, en el mismo archivo de conexión estoy llamando a la función conectar estoy dos veces estoy abriendo ya tengo una eh, abierta la conexión y estoy reabriendo la conexión sin haberla cerrado entonces es por eso lo único que tenemos que hacer aquí es quitar nuestro eh, comentar o eliminar nuestra función conectar, listo aquí también voy a ajustar eh, los campos de la base de datos que le estoy pasando, listo es lo que voy a hacer eh, en el insert in voy a pasarle los datos del nombre usuario email usuario y avatar usuario listo recordemos que estos nombres deben coincidir exactamente como están eh, creados los campos en la base de datos y elimino aquí el campo null, aquí también se me ha pasado que estos campos son de tipo texto entonces tienen que ir enmascarados con comillas, listo por eso le coloco la comilla simple el error se me sigue presentando porque pues no había detectado todavía lo de la reconexión abierta entonces aquí obviamente comento y elimino o elimino la función conectar, listo lo voy a quitar pues, para mejor y vemos que ya inmediatamente funcionó me está retornando la respuesta de la, de, de la transacción a la base de datos de que todo se ha sido bien, se han insertado 7 registros, vengo aquí refresco para validar y es correcto que se ha insertado correctamente la información en la base de datos voy a eliminar todo esto para hacer una prueba otra vez, listo vamos aquí, recargamos, vemos que no tengo nada aquí en ID aquí vemos que en ID usuarios nos está arrojando un error porque no se puede insertar nulo ¿listo? no hay un valor por defecto entonces lo que voy a hacer aquí es pararme aquí, definir el auto incremental para el campo ID usuario le doy guardar y vuelvo a eh, generar un cambio para que no me lo reconozca y vuelva y reinicie pues el, el servidor ¿listo? al momento de yo hacer ese cambio lo que va a pasar es que inmediatamente me va a decir que fueron afectadas seis filas listo de que todo se ejecutó correctamente y lo puedo validar volviendo aquí a la base de datos y revisando de que todos los registros se hayan insertado correctamente entonces eso es todo vemos que fue una manera muy sencilla de leer datos de una API que está remota o una API ya sea local la leemos, obtenemos los datos y podemos transar esa información en nuestra base de datos Podremos hacer los insert, podremos obtener un código y hacer un delete O hacer una modificación, bueno eso ya es a su consideración Entonces pues nada, si este video, si este video les ha gustado, si este video les ha servido Le agradezco que me regalen una manito arriba, que me lo hagan saber reventando ese botón de like, de me gusta y eh, validen si ya se están suscritos al canal Si no, los invito a que lo hagan Para que no se pierdan ningún tipo de contenido Que vamos a estar subiendo eh, Acerca de Node, acerca de PHP Acerca de MySQL Ahora tengo un curso que estoy haciendo de PLSQL Así que estén muy atentos Porque se viene muy buen contenido Y de muy buena calidad Así que nos vemos en un próximo video Ya saben, suscríbanse en un botón de like Muchísimas gracias, para hasta la próxima